Los artistas, señores, en la bulla del día, los artistas le hacen huelga al gobierno. Yo, yo creo que... ¿Quiénes son los que están haciendo la protesta? ¿Eh? Artistas y músicos que protestaron este miércoles en las inmediaciones del Palacio Nacional afirmaron que la selección y distribución de los 100 millones de pesos que destinó el Gabinete Social para ayudar al sector se hizo por amiguismo, tráfico de influencia y para la obtención de beneficios particulares. Exigen ser incluidos en las ayudas sociales dispuestas por el Estado y amenazan con celebrar fiesta clandestina para sobrevivir. Acusó, el asesor, acusó al asesor de la presidencia en materia artística, Angel Blandolfi. ¿Eh? y el director del gabinete social Tony Peña Guaba de incurrir en actos incompatibles con la función pública señores eso se venía a ver soporte, ¿sabe por qué? porque usted no puede de un millón de hay músicos que hay, usted no puede coger dos o tres, eso se debió hacer, un ejemplo, se debió hacer no, no, no, no. cada artista que mandara su, su, su, eh, los datos de su músico y le pusieran como una. como bono y cosas así. Bono. Como un bono. bono. Usted. claro. Usted, Die Herrera. Eh, usted, Die Herrera. mándeme los músicos suyos. hoy Mándeme eh, los datos de los músicos suyos. ¿Cuántos son? ¿20? Ahí están los 20 de Die Herrera. Vamos a ponerle esa tarjeta a esos muchachos. para que piquen algo. Sergio Vaga, venga acá. Mándeme los datos de los músicos suyos. Ahí. Pero usted no puede llamar a los artistas, porque los artistas tienen millones que se acabó. Es una falta de respeto darle a Eddie Herrera, cuarto, ¿eh? Donde tiene tanto. No se la para, que lo más que usa es un DJ atrás. Un DJ atrás. ¿Y tú sabes cuánto que le pagan esos DJs, Dos mil pesos. Y tres mil. Entonces, si uno es ese abusador, y insuperable que debían decir que no eso cuarto. Eso no se puede. Claro, también. Claro. Y tosi y, y, y... Y tosi, claro. Claro, ¿verdad? El tienes razón. Hicieron Tienes razón. Yo sé una cosa, no me quieren sacar del partido. De ¿Cómo que fui yo que la que hice que fuera posible? Tienes razón en, en parte, pero ¿para qué ese lío? La distribución, fue lo que tuvo mal. Sí, la distribución sí, porque debió hacerse con todo el mundo y también hay, hay comediantes. Ahora, se ve ridículo los comediantes que trabajan por sueldo, empresas de televisión que están pidiendo eso, porque están, ellos, siguen, ellos siguen igual. Claro, entonces quieren dinero. ¿Eh? Entonces así, ¿no? Eso no se puede. No, no, di que se, le, se echó para atrás. Eso se echó para atrás. No, pero si, si le dijeron que no tienen que devolverlo para atrás. Porque eso no se puede. Debió manejarse mejor la entrega. Pienso yo claro. ¿Sabe por qué? Porque también artistas son los que pintan, aquí hay pintores. Pues yo pienso que muchos de esos art artistas. Claro. Ahora si ellos especifican a los músicos, pero ellos llamaron a los due eh, eh, a los artistas pegados, que tienen dinero. Ya lo sabe. Entonces, eso, eso, eso han sido los más maltratados Pero algunos dueños de bares están en fase, también. Los empleados están en fase y, y, y han hecho la coca. Eso es la Claro, y son, y, y son casi nueve meses trancados. Claro, claro. No debe manejarse. En cuanto a dar, yo creo que tienen que tener la cabeza bien puesta y funcionarios que pongan a dar aquí. Porque usted sabe que este país, nosotros dominicanos, nos gusta mucho que nos den. ¿Tú entiendes? El orquesta. Una, un sí. sí. sí. Es lo que hacer? yo digo. No, lo que yo digo es que se debe. Eh, sí. Se debe buscar la otra manera. Así no funcionó. Cada músico de cada orquesta, mande su cédula, nombre completo, todo. Y No, mándeme su nómina. Mándeme su nómina. No venga, claro, no, no, mándeme su nómina. Ahí está fulano ya. Fulano está, mándeme su nómina a todo el mundo. Otra cosa, aquí hay, arti hay artistas que no están tan pegados que tocan con músicos recogidos. Aquí, no, no, no. No, no, músicos recogidos Aquí que tiene el que tiene su etiqueta es Omega Sergio Vargas Artista de renombre Los Rosarios que 20 años tiene un bailarín de ellos con ellos ¿Tú entiendes? Que son gente que son sólida Eddie Herrera que son, que, que son Anthony Santos ¿Tú entiendes? Que, que no, que no, si no es con él no tocan Es así pero estos tigres que están, que no han pegado sus canciones y eso es un picoteo a veces. Tiene un bajito allí no, tiene, no, préstame, eh, Torito, préstame a, a Leclerc, bajita tuyo. ¿Tú entiendes? Préstame esto. Llaman. <coughs> claro. Claro, pero mira, mira, eh, algunas orquestas han cubrido su sus músicos como el Torito, el Torito ha cubrido todos sus músicos porque usted tiene que respetar el trabajo de la gente. ¿Tú entiendes? No, pero que él siempre ha sido con esos músicos. ¿Tú entiendes? Siempre ha tenido ese norte. Claro. Pero no que usted venga con ese tiguerazo, porque aquí hay mucha gente viva. Ah, no, que yo soy músico. Pero de quién, ¿a quién usted pertenece? ¿De qué banda tú eres? No puedes tocar con el sujeto, con Julián Oroduro, con yo ¿qué? No. Porque si es así, hasta Odalimambo hay que buscarlo, que es de aquí. Y Odalimambo busca un guirero de Cotuí. O, o, o eh, eh, la guitarra de, de Pimentel. Entonces hay que buscarlo ahí para darle su cuarto. A usted que toque. Entonces debemos manejarnos mejor porque por eso es el empleo en este gobierno que usted tiene que tener algún tipo de profesión para que usted sepa manejar el puesto que le dan. Porque ve el huevo que puso Peñaguaba. Él quiso brillar y lo brillaron. Claro, manito, porque dejó a todo el mundo afuera. Y Eddie Herrera no se puede. Eddie, Eddie Herrera. Ahora, pero hay que ver. No. También. ¿Quién le dio ese a él? Cuando viene a ver le mandaron. Un claro, cuando, vi... el... no, cuando viene a ver lo manejaron porque, también. Mira, no es así. El que van a zona, claro, cuando viene a ver lo manejaron. Porque por más institución que pidan, si que pidió. El sí, pero, el... pero muy fuerte, porque a los rosarios, dime tú, a los rosarios. Sí, sí yo conozco a una gente que. Que, tra que trabaja en los, en los estudios que tienen los Rosarios, y tiene jipeta, y tiene todo, que trabaja en el estudio, que, que, que hace pita y cosas, y arreglos que trabaja, y tú lo ves y tú crees que en Haití está pegado. ¿tú entiendes? Y trabaja con ellos. Y los músicos, ¿eh? Los músicos de... de eso es igual que los músicos de Guillozarante, que llegan en jipeta. Ah, porque cobran. ¿Tú entiendes? Tiene su trabajo fijo. Usted tiene que tomar en cuenta los trabajos que, que pasan en unos músicos, que brincan, que salta, que no tiene su orquesta fija. Entonces, a eso es, Luis Abinader, que hay que darle. Sí, pero ahora artista, todo el mundo, todo el que pinte y haga algo es un artista. Olvídese de eso. Entonces debemos hacer la cosa bien porque todo es criticado, sea bien o sea mal. Ahora debió llamar a Silvio Mora también, que lo está llevando quien lo trajo, a Tito Swing, a esos muchachos. Claro, son artistas todavía. Porque se están buscando en YouTube, se buscan en Spotify. Claro, llamen al gringo la bachata y denle su chele. que tiene que buscar músicos donde no hay. Vámonos a una pausa y retornamos con más informaciones. Los osobrosos con papá tarima, la realidad de Bess, el boss, el más duro de este meneo, ahora en Navidad. Tienen que meterme un merenguito que estamos como solo, un merenguito. Sí, yo, uh, una vaina así por, por abajo en fondo. Atención, Villalona, Villalobre. no, Villalona. Vámonos a la pausa y retornamos. Sí, yo,